¡Saludos! Hoy pienso hablarles sobre las características de los seres vivos. ¿Conoces alguna? Mmm... Aquí veo algunos temas, o como diría mi profesora, algunos conceptos claves del tema. ¿Qué estoy viendo aquí? La tabla muestra. Cómo los organismos se han organizado a través de los siglos. Primero se utilizaron sus características físicas y luego sus características genéticas. Interesante. Los organismos vivos también se organizan según la presencia o ausencia de núcleo. Rocariotas no tienen núcleo. Eucariotas tienen núcleo. Observen el siguiente ejemplo, bacterias procariotas y células rojas eucariotas. Uf, uf, cuántos nombres raros. ¿Los ves? Aquí los organismos están clasificados según sus características genéticas. Cada organismo vivo tiene sus categorías, pero las últimas dos son las que deciden su nombre, el género y la especie. Dos células eucariotas y aún tienen sus diferencias. Células vegetales y células animales. Observa las diferencias. Aquí vemos más cerca el cloropasto y la pared celular de la cebolla, que solamente están en la célula vegetal. Mírame, mírame, estoy aquí en la parte izquierda superior. ¿Cuántas partes tiene la célula? La célula es la unidad básica de la vida. Aquí detrás tengo las células nerviosas y allá veo las células musculares. Uy, no todas las células tienen las mismas formas y tamaño. Examina de cerca algunas de las estructuras que vimos en la célula anterior. ¿Conoces alguna? ¡Ojo! Parece una red, es el retículo endoplasmico. Si tiene ribosomas, sintetiza y construye proteínas. Y si el liso es el que construye las grasas, ¿lo conoces? estoy cansada voy a sentarme de hecho hay dos organulos que brindan energía a las células la mitocondria y los cloroplastos además los seres vivos pueden tener una célula unicelulares o muchas células multicelulares o pluricelulares el mundo viviente se puede organizar en diferentes células todo comienza con una célula y para los unicelulares termina con la célula, pero en los pluricelulares las células forman tejidos, los tejidos órganos y así sucesivamente. Dame levantarme para explicarle que otra característica de los seres vivos es el metabolismo. Son unas reacciones que nos dan energía y ocurre mucho en los procesos de fotosíntesis y respiración. Hablar de esto me da hambre. Pero los alimentos tienen unos componentes que son nutrientes que juegan un papel importante en el metabolismo. Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos son las biomoléculas constituyentes de las moléculas de los seres vivos. Hay dos procesos principales. Uno produce energía, catabolismo, y otro consume energía, anabolismo. Los procesos de fotosíntesis y respiración son necesarios para la vida. La respiración ocurre en la célula vegetal y animal. La fotosíntesis solamente en la vegetal. Otra característica de los seres vivos es la homeostasis. Es la que mantiene el equilibrio ante los cambios internos y externos. Si tu cuerpo necesita agua, tienes sed. Si tienes calor, empiezas a sudar. Respuestas de la homeostasis, dirigidas por el cerebro. Hola, otra característica de los seres vivos es la reproducción, crear otros organismos. Comencemos con la reproducción sexual, cuando una célula femenina y una célula masculina se unen para formar nuevos organismos. ¿Ejemplos? La reproducción asexual se relaciona con la división mitótica. Es cuando solamente hay un solo progenitor que forma otros organismos parecidos a él. Cada tipo de reproducción tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en la sexual hay una variabilidad por mutuación. En la sexual hay una variabilidad por recombinación. Y así sucesivamente. Los seres vivos crecen. Sus células se van dividiendo y formando otras células. El desarrollo y crecimiento de los organismos vivos se pasa por diferentes etapas de desarrollo ¡Oh! Células dividiéndose es la mitosis y meiosis procesos de división celular que permiten el crecimiento, reproducción y renovación de nuevas células sobre todo el origen de otros seres vivos bravo por los seres vivos, también se adaptan, se acomodan a las circunstancias como cuestión de supervivencia. Hay diferentes tipos de adaptaciones. Evolución biológica me dice aquí que es los cambios que ocurren los seres vivos, tanto física como genéticamente, a través de las generaciones. Los seres vivos también tienen la capacidad de moverse de un sitio a otro, pero lo hacen de diferentes formas. ¿Puedes mencionar algunas? Para su supervivencia, también deben ser capaces de percibir los cambios de su entorno para reaccionar y mantener el equilibrio. Los organismos más evolucionados tienen órganos especializados para responder. Adiós. Busca información sobre el tema. La flecha te dirige a un organigrama que resume el tema.